Ha llegado la primavera, época temida por los alérgicos o hipersensibles al polen. El polen en esta época es liberado por diferentes plantas y arbustos. Las plantas más alergénicas son aquellas que polinizan por el aire, las malas hierbas, la maleza y algunos árboles, en especial los olivos y los plataneros. El polen de las flores es más pesado y afecta menos al alérgico. Cuando el polen es respirado por una persona hipersensible o alérgica, produce estornudos continuos. Nariz tapada con goteo, sequedad nasal, picor de ojos y de garganta. Todos ellos síntomas muy molestos, creados por el polen en personas con alergia o hipersensibilidad a él. El tratamiento con fármacos suele disminuir los síntomas, pero debe ser siempre prescrito por un profesional sanitario. Si eres alérgico al polen, sigue estos consejos. No abras las ventanas para ventilar de día y duermes siempre de noche con las ventanas cerradas, debido que al anochecer y en la madrugada es cuando se concentra la mayor densidad de polen en el aire. Evita los paseos por el campo, especialmente en días de viento. Usa aire acondicionado en verano dentro de casa y en el coche. Evita el deporte al aire libre en las primeras horas de la mañana o al atardecer. No tiendas la ropa en el exterior de la casa. Cúbrete el pelo o recógetelo antes de salir de casa. Protege tus ojos con gafas de sol. La nariz tapada y el goteo nasal continuo hace que la piel de esta zona se resienta. Utiliza cremas especiales que hidraten y protejan tu piel. Consulta los índices de polinización. Hay aplicaciones y páginas de internet que te los proporcionan. Y ajusta tu tiempo de ocio al aire libre en función de los mismos. En la medida de lo posible, elige un destino de playa en tus vacaciones. Evita cortar el césped o barrer una terraza o patio. Mejor usa un aspirador. Conduce siempre con las ventanillas subidas. Evita ir en moto, pero si lo haces, tu casco debe ser integral y con la visera cerrada. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo. Desde el Blog de Rosa, queremos que disfrutes de la primavera.